Vamos a necesitar este programa, Windows que nos va a permitir customizar, personalizar Windows con muchísimas herramientas. Es gratuito y además no hace falta instalarlo si así lo deseamos, ya que tiene una versión portable. Una vez que la demos a download y se descargue, vamos al ejecutable. Vamos a hacer doble clic, quiero del ratón, ejecutar. Ahora nos pregunta si queremos la instalación portable o la estándar. Se recomienda la estándar, aunque la portable, pues eh, va a dejar menos huella en el dispositivo cuando no la estemos utilizando. Voy a usar la estándar. Nest. Nos pide permiso. Le damos a que sí. Si queremos los accesos directos, pues marcamos las casillas. Uno en el escritorio y el otro en el menú de inicio. Le damos a Nest. Le damos a Install si no queremos cambiar la ubicación de instalación. La que viene por defecto está bien, así luego no nos confundimos. Tardarán unos minutos en instalarse, dependiendo de vuestro ordenador. Voy a pausar el vídeo. Ya está instalado, le damos a Finish para acabar y ahora lo voy a abrir. Aquí está. Si no aparece en la lista porque tenga alguna configuración diferente a la mía, pues lo buscan en la barra de búsqueda, Windhawk, y lo abrimos.